¿Con qué pagarían a Felipe si adomaba un Caballo? ¿Con un botico de vino, con 20 euros, con un noche de hotel o con un pernil de cecina?